Vamos entonces ahora a hablar, eh, para comenzar a describir esos cuerpos internos, ¿sí? ese diagrama interno del hombre, que podríamos decir que existen cuerpos lunares o cuerpos solares. Aquí hay otro capítulo que tendríamos que eh, desarrollar. ¿Qué nos estamos refiriendo por cuerpos lunares o cuerpos solares? Un cuerpo lunar es aquel cuerpo que, como la luna, nuestro satélite, es alumbra verdaderamente con una luz prestada, ¿sí? Porque el sol ilumina una cara de la luna y esa luz, ¿no es cierto?, que recibe del sol, es la que nosotros vemos reflejado en nuestro planeta cuando observamos la luna. Pero si observamos el sol, el sol tiene esa luz propia. O sea que la diferencia estaría en un cuerpo lunar que alumbra con luz prestada, la del sol, un cuerpo solar que alumbra por luz propia. Es, que, es decir, que en nosotros existe la, la, la constitución de que puede haber en nosotros cuerpos lunares o puede haber cuerpos solares. ¿Cuál es la diferencia? Lo que veíamos recién. Un cuerpo lunar es un cuerpo que no tiene una constitución propia, ¿eh? que no es algo, eh, podríamos decir, bien constituido, completamente constituido, más un cuerpo solar es aquel cuerpo desarrollado, creado en un individuo a través de múltiples trabajos conscientes, padecimientos voluntarios y trabajos con sus propias fuerzas, con sus propias energías. Todos, Todo individuo, todo ser humano, a través de trabajo, del trabajo sobre sí mismo, que es lo que la Gnosis nos enseña, puede desarrollar y crear esos cuerpos solares, esos cuerpos que sean de constitución solar, que puedan alumbrar con luz propia. En tanto y en cuanto nosotros no hagamos un trabajo sobre nosotros mismos, a través del, del trabajo, del autoconocimiento, y sacar todo lo negativo de nosotros, desarrollar las múltiples potencialidades que existen en cada uno de nosotros, es imposible tener esos cuerpos solares. Esos cuerpos solares obviamente son creados a través de trabajos, decíamos, conscientes, padecimientos voluntarios y trabajos con nuestras energías. Que ya vamos a explicar más adelante entonces queda más o menos claro de que puede existir en nosotros un cuerpo lunar pero ese cuerpo lunar es importante que nosotros logremos solarizarlo pero para ir más este, en profundidad con relación a cuáles son esos cuerpos que pretendemos solarizar en algún momento de, nuestro, de, de nuestra existencia o de, o de nuestras existencias a, traba, a través del trabajo consciente sobre cada uno de nosotros Vamos a describirlos. Obviamente el primer cuerpo que existe es el cuerpo físico, que todos lo conocemos, constituidos por carne, hueso, es decir, todo esto que nosotros podemos tocar, que podemos ver, que podemos este, sentir con nuestros sentidos físicos. Pero también es cierto que hay ese cuerpo físico es importante que nosotros tengamos un conocimiento más profundo, porque tiene órganos, porque tiene... Una, un metabolismo, una forma de desarrollarse, de, de mantener la salud a través del cuidado que tenemos que tener de él, sí. Pero bueno, eso es tema o es, son temas de otra conferencia. Lo importante es conocer que tenemos un cuerpo físico que gravita en lo que es la tercera dimensión. La tercera dimensión, dimensión está dada por largo, alto y ancho, sí. Son los tres parámetros que determinan la tercera dimensión. Hacemos un paréntesis acá y decimos que eh, para poder ubicarnos en las dimensiones la primera dimensión estaría dada por una línea ¿sí? la segunda dimensión estaría dada por esa línea que se mueve en el espacio y constituye un plano largo y ancho o largo y alto una tercera dimensión estaría dada por ese plano que se mueve en el espacio y forma un cubo largo alto y ancho ¿sí? Si nosotros quisiéramos introducirnos en lo que es la cuarta dimensión, podríamos desplazar un cubo en el espacio y nos formaría una imagen que nuestra mente no está eh, preparada para poder definir rápidamente. Sería un hipersólido. Pero, eh, por ahí vemos la figura. Pero, en definitiva, eh, nosotros, nuestro sentido físico nos permite captar las tres dimensiones. Para nosotros es concreto y es claro que un cubo pertenece a una tercera dimensión. Eso es lo que es nuestro cuerpo, eso es donde se encuentra nuestro cuerpo físico, donde podemos ubicar a nuestro cuerpo físico. Pero más allá de eso, existe una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión, hay un parámetro que la determina. La tercera dimensión, decíamos que el parámetro que la determina era largo, alto y ancho, ¿sí? La cuarta dimensión está determinada por el tiempo. Sí, ese es el parámetro que determina la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión existe algo concreto en nosotros que es ese cuerpo vital, ese cuerpo etérico, también denominado aura, Lingan y distintos nombres que recibe a, a, a través de los distintos conocimientos esotéricos que existen. Ese cuerpo vital es un cuerpo energético. Ustedes han oído hablar del aura, ¿sí? ese cuerpo energético que nos envuelve, siendo algo muy similar al doble de nuestro cuerpo físico. Es como una energía que nos contiene a nosotros. Ese es el cuerpo vital o cuerpo etérico. ¿Sí? Es la energía, es la energía de la vida misma en cada uno de nosotros. De hecho se dice que cualquier enfermedad que exista en el cuerpo físico tiene primero su origen en el cuerpo vital, en el cuerpo etérico un problema energético, que básicamente después llega a canalizarse en un problema físico real, en un órgano, en nuestro cuerpo físico. Entonces, de ahí la importancia del trabajo de la salud, no solamente ver la salud o ver el cuidado eh, o ver la enfermedad, no solamente desde el punto de vista físico, ¿sí? de la tercera dimensión del cuerpo físico, sino también desde el punto de vista de la parte energética, que es parte importante de nosotros. Ya hay un montón de técnicas y de formas de tratar la enfermedad o la cura o la salud a través del trabajo con nuestras energías. Ya hay muchas técnicas como la acupuntura, procultura y, bueno, trabajos energéticos, es decir, posición de manos, etcétera, etcétera, que de alguna manera... Describe la forma en que se puede tratar energéticamente una dolencia, un desequilibrio energético Que básicamente va a dar eh, a la larga un problema de desequilibrio energético Puede dar, puede dar un problema físico real, concreto en nuestro cuerpo físico Bien, ese es el cuerpo vital, cuerpo energético, cuerpo etérico También denominado aura, ¿sí? Ustedes han oído ver el aura de los de los ángeles, de los arcángeles, esa aureola, ¿sí? Eso tiene que ver con esa parte eh, energética, que verdaderamente es un doble etérico, también se llama, porque es una constitución igual a la del cuerpo físico, pero eh, energética, que penetra y compenetra nuestro cuerpo físico. Cada átomo de nuestro cuerpo físico tiene su parte energética, ¿sí? Entonces... Eh, es importante tener en cuenta que este cuerpo etérico, cuerpo vital, eh, está en lo que se denomina una cuarta dimensión. ¿sí? Ahí es donde nosotros también podemos ver que en este cuerpo vital, de alguna manera, es decir, este, al ser partícipo, ser parte de una cuarta dimensión, es solamente visible con un sentido que no es uno de los sentidos físicos, de los cinco sentidos físicos que nosotros denominamos, que nosotros describimos anteriormente. Ya que ese, ese cuerpo, esa cuarta dimensión, solo es factible verla a través de lo que eh, los pueblos orientales han denominado el tercer ojo, ¿sí? Ese, ese chakra que se encuentra en nuestra, a la altura de nuestra frente, de nuestro entrecejo, que tiene que ver con esa glándula pituitaria eh, en nosotros, el desarrollo de ese, de ese chakra nos permitiría a nosotros poder ver una cuarta dimensión y podríamos captar ese cuerpo energético. De hecho, de hecho, ese cuerpo energético del cuerpo vital o cuerpo etérico o doble etérico, ya la ciencia, la ciencia oficial, tiene conocimiento de este cuerpo, tiene el conocimiento de la existencia de la cuarta dimensión porque de hecho se han ideado cámaras como la cámara Kirlian, que permite captar, fotografiar un elemento vivo, como puede ser una hoja de una planta o una parte de nuestro cuerpo, un dedo, y al fotografiarlo, es decir, este, se puede ver la energía que lo recubre. De hecho, se han hecho estudios a través de determinado tipo de técnicas, que cuando se puede fotografiar el cuerpo etérico, o se puede llegar a ver el cuerpo etérico, ese cuerpo etérico cambia de tonalidades, de colores, determinando de alguna manera el estado energético de esa persona, de ese individuo. Como consecuencia, y decíamos claramente que un problema energético en el cuerpo vital constituye de alguna manera o puede constituir un desequilibrio también en el cuerpo físico o un resultante de una enfermedad en el cuerpo físico en algunos de nuestros órganos, es importante Cómo la ciencia está avanzando de tal manera, de a través del estudio del cuerpo etérico, del cuerpo vital, del cuerpo energético, poder llegar a descubrir eh, determinado tipo de enfermedades o la cura de algún tipo de enfermedades a través de manejar. No solamente la parte física de un individuo, sino también su parte energética. ¿sí? Entonces, ese cuerpo vital, ese doble etérico, ese cuerpo... Eh, que gravitan en una cuarta dimensión, dentro del conocimiento esotérico y gnóstico, podemos decir que está constituido también por lo que se denominan cuatro éteres. ¿Sí? Esos cuatro éteres son el éter de vida, el éter químico, el éter reflector y el éter lumínico. Cuatro éteres. O sea, podríamos decir que está constituido por cuatro partes este cuerpo vital. Dentro de esas cuatro constituciones, el cuerpo físico de vida... Tiene que ver con todos los aspectos relacionados a la reproducción. Saben ustedes que eh, nuestro cuerpo físico constantemente se va, va cambiando, ¿sí? Hay reproducción, hay trabajo de, de reconstitución ¿sí? celular, etcétera, etcétera. Y eso lo maneja esa energía vital del cuerpo de vida. El éter químico maneja todos los procesos fisioquímicos, fisicoquímicos biológicos de nuestro cuerpo físico ¿sí? el metabolismo y un montón de cosas más que no vamos a entrar a detallar porque verdaderamente primero no somos médicos no somos profesionales de la medicina simplemente hablamos de ese conocimiento esotérico el otro eh, éter lumínico y el éter reflector manejan aspectos superiores de nuestra memoria de nuestros estados eh, percepciones parasensoriales, digamos así es decir este que eh, constituyen de alguna manera esa parte mm, profunda, digamos así, energéticamente hablando, eh, de la memoria y de los procesos superiores ¿sí? que existen en cada uno de nosotros. Que, ya les digo, eh, no los vamos a desarrollar en este momento, pero que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de descubrir más adelante, cuando vayamos viendo otros temas, cómo son los procesos de... Eh, reencarnación o de retorno porque hay muchas cosas dentro de nuestra existencia física real en este momento que de alguna manera van a seguir más allá en otra mmm, posible existencia una vez que desencarnemos ¿sí? y muchos de esos aspectos tienen que ver con esa memoria que está plasmada en ese cuerpo vital, en ese cuerpo eterno bien así en grandes rasgos hemos descrito lo que es ese cuerpo eh, energético vital, también denominado como decíamos anteriormente doble térico, aura lingan yarira, cuerpo vital etcétera, etcétera y podemos encontrar incluso con otros nombres también. bueno, hasta aquí dejamos este cuerpo y vamos a en un ratito a seguir describiendo la existencia de los otros seis cuerpos